Hola, hola, buenas a todos, aquí estamos comentando Un día en la Taberna Y hoy volvemos a nuestra aventura de Frostpunk Vamos a iniciar un nuevo hogar Debido a que, bueno, no sé Por un problema y otro Nos mandaron al exilio en nuestra anterior expedición Así que no nos ejecutaron ¿eh? Nos salvamos de que nos ejecutaran en la plaza pública Pero nos mandaron al exilio a morir en el frío Así que vamos a empezar un nuevo hogar Con todo lo que ya sabemos eh, Arrancamos, vale, nos vamos a saltar La cinemática también, un nuevo hogar, tenemos que sobrevivir Vale, perfecto, entonces Ya con lo que sabemos Vamos a ir a por ello O sea, ya con, con todo el conocimiento Que tenemos Vale, dicho control frío, tenemos que poner en funcionamiento el generador vale, vale Lo podemos poner directamente No, no hay suficiente carbón Reúne carbón, 200 de carbón Vale, vamos a ir a por Primero los que estén más alejados Vale, perfecto Metemos ahí gente, vamos a recoger también Maderita de por aquí Sí, exacto Vamos a ir primero a por la que esté más alejada Y con eso vamos tirando 5, vale, ahí, todo el mundo a trabajar que, que podamos hacer Acopio de materiales No hay más carbón este carbón está lejillos. Cinco. Eso es. Venga. Todo el mundo recolectando, trabajando y recogiendo material. Venga, al 3. Vamos a darnos prisilla. Vamos a darnos prisilla. Bueno, de hecho, vamos a quitar a la gente de aquí. Vamos a mandarla para allá. Eso es. Vale, ya tenemos 200 de carbón. Ni tan mal. Tiempo libre me parece correcto. Además, ahora... Vale, vamos a encender el generador ya. Trocotón. Perfecto. Vale, esto, bueno, de la temperatura no es nuevo. Porque todo esto ya, como tal, lo conocemos cuando tengamos que volver a... ¿Establece un sustrato de comida y construir una cabaña de cazadores o un invernadero? Vale, ok. Vamos a por la cabaña de cazadores... Esto como al fin y al cabo no requiere para trabajar vamos, La podemos poner eh, Un poco lejos Y con eso Pues no tenemos prisa como tal Vale, bueno esto se va a ir consumiendo sí pero la gente luego Volverá a trabajar, está bien Problema de la vivienda sin techo La gente está comprensivamente preocupada por la falta de techo Si están poniendo enfermos Por dormir al raso con el frío que hace Hagamos algo. por un metro refugios Tendrás dos días para proporcionar un techo a 40 personas Para todo el mundo a 80 personas Esto es muchísima gente eh. 80 son 8 carpas Con este son solo 4 Vale, vamos a meter por lo menos 4 de las ah, Gente, vamos a meter carpas aquí Alrededor de nuestro eh... Uy, me salí invernadero Calefactor ¿Hemos podido plantarlas todas? Sí Cuando te enfrentas las La sabiduría de la masa Recuerda esto Normalmente la gente opta por la solución más rápida No la mejor No tienes por qué aceptar todo lo que pidan Si le solucionas su problema a tu manera Les parecerá igual de bien Gracias Vale, perfecto O sea, ahora vamos a toda pastilla Estamos solucionando los problemas Muy, muy bien La temperatura bajará en dos días Vale O sea, hay que hacer acopio de carbón Todo lo que podamos Vale, aquí hay que mandar gente Máximo disponible, 10 Pues vamos a ir metiendo 10 personas Todo el mundo se siente aliviado y viviendo bajo techo Por muy endeble que este sea Vale, la esperanza aumenta, maravilloso Sube un poquito el descontento, pero bueno, nada, es normal Vale ¿Qué más vamos a meter? Vale, el puesto médico, no, la comida, el comedor Nivel de base de calefacción, 1 Vale, esto se calienta solo, esto es maravilloso Vale, ok, vamos a ponerlo aquí En este ladito Vale, perfecto Venga, ¿lo podemos construir? Sí, ya viene la gente a construirlo Perfecto, perfecto Es que claro, antes no estábamos construyendo como tocaba Las cosas estaban alejadas eh, Teníamos, pues eso, unas cosas allí, otras allá No... O sea, es como todo fuera del sitio un poco Y... Tiene, tiene pinta, tiene pinta de que Tienes que tener muy claro lo que debes hacer para sacar los objetivos bien Porque el hecho de que se empiece a morir gente Y que tú pierdas trabajadores es horroroso O sea, literal es lo peor que te puede pasar Vale, gente de nuestro y Con los recursos básicos garantizados por ahora Podemos intentar rescatar a aquellos que dejamos atrás Construye una baliza, explora tierra helada Y salva a tantos supervivientes de nuestra expedición Como sea posible Vas a necesitar un taller para diseñar planos Y así poder construir edificios más avanzados Vale, vamos a construir ¿Dónde está el taller? Tecnología Taller, madera Madera y acero Vale, bueno, hasta dentro De un tiepecillo no empezamos a Aquí, que estamos recogiendo? Acero 15 re personas recogiendo madera Ah, vale, vale, pasando, ok, pasando el puntero Por aquí, encontramos Buscar, ¿a qué buscamos? Ah, podemos Oh, podemos inspeccionar toda la población Vale, me gusta pero nada, pasando el pultero por aquí vemos dónde está trabajando la gente. Me gusta, me gusta, está bien esto. No veo, compañeros, hay mucho trabajo que hacer. Vale, sí, sí efectivamente. Ok, empieza un nuevo día. Uh, ¿qué es esto? el Abril escasez crítica. El número de enfermos sigue aumentando. No tenemos las materias primas necesarias para construir un puesto médico. ¿Por qué no nos centramos de manera intensiva en reunir los recursos necesarios para ello? Contempla la posibilidad de firmar la ley de turnos de emergencia. Ah, vale, vale. Turno de emergencia. Estas son las de aumentar el, el trabajo. Vale, perfecto. Vamos a firmarla. Y así ya la tenemos. Perfecto. Se prolonga hasta 24 horas. Vamos a meterla aquí. Ah, no. Vale, es esta. No es el otro. El turno intensivo de las horas de trabajo. Vale, vale, vale. Pues la verdad es que de momento no, no nos es estrictamente necesario. Vale, vamos a poner aquí una personita. Vale, en el puesto de comida, perfecto. Vale, es que hay, es eso, hay que tener en cuenta los edificios que tienen o que sí utilizan los recursos. O sea, los recursos que son dependientes de la temperatura. Eso es brutal. O sea, el hecho de que seamos capaces de diferenciar eso es... Muy, muy, muy, muy muy importante Y es una mecánica principal O sea, tener las casas ya aquí A Rincho y tener estos edificios Fuera, que no son necesarios Para trabajar, o sea, que, que tengan La temperatura eh, Generada por ellos mismos Es maravilloso Vale, ok, el carbón Bueno, más o menos lo vamos trabajando Hay mucha peña trabajando aquí, vale, vale, vale Está bien, claro, es que antes estábamos literalmente a la mitad A ver, el puesto médico El taller, 15 de madera y 5 de acero Vale, el salud El puesto médico que necesita 25 de madera Vale, vamos a, vamos a plantar el taller Aquí está bien El taller no necesita temperatura para trabajar Podemos meter más gente si ya recoger Vale, vamos a meter más gente a recoger madera Uf, comida en verdad nos vendría muy bien Vale, vamos a destinar más gente a recoger madera O sea, a recoger comida Para que eso no se acabe nunca Vale, vamos a reducir un poquito de todos lados Vale, hay uno más disponible Vale, aquí vamos a meter ingenieros Vale, ok Ahora, lo vamos a poner a funcionar de la siguiente forma Perfecto Exploración industrial, la baliza 20, ah, vale 10 para construirlo, vale, vale, vale Es que en un capítulo vamos a sacar Todo lo que no sacamos en los Nos vamos a poner al día Literal Vale, claro Aquí, pim, pam, pim, pam 28 Vale, vamos a construir Salud el puesto médico, esto es muy importante Aquí Aquí, sí, sí, sí Entiendo entonces A ver Nivel base de calefacción, 1 Comida, comedor Nivel base Entiendo que necesitan al menos tener calefacción para trabajar. No sé si este comedor lo tendremos que cambiar en un futuro. Ahora, con la ola de frío, lo veremos. A ver, con la O, vemos el ambiente térmico. Va, estar súper bien, ¿vale? A ver, ok, ¿aquí qué ocurre? Familia destrozada. Una mujer ha venido cuando, ter cuando terminamos de construir el taller. Dice que su marido y su hija no vinieron con el grupo principal a la ciudad, pero que está segura que siguen ahí fuera. Quiere unirse al primer grupo de búsqueda que enviemos. Te roba que te desprisa vale sí, sí, aquí le vamos a dar calor, señora, usted, no se preocupe, vamos a conseguir lo que haga falta, 3, 5, vale, vale, ok, vale, y aquí ponemos a los cuatro ingenieros restantes, maravilloso, tenemos ya, sí, uff, tenemos ya gente enferma, vale, la baliza nos va a hacer falta también madera, Uy, ¿a dónde va la gente? Entiendo que estos serán los de la cabaña de cazadores. 15 por día, ¿eh? Está muy bien. Ojo, vale, una nueva ley. ¿Qué más queremos poner? ¿Qué más queremos poner? Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, Ah, vale, se ha bugueado ahí Vale Hasta que no lo pidan no vamos a meter nuevas leyes Yo creo que nos vamos a esperar 40 personas sin hogar Es que la gente sin hogar lo va a pasar muy, muy mal Venga, vamos a pasar la noche Rapidito y nada Esperando a que vengan los turnos de trabajo ¿Esto qué es? Cuatro en tratamiento Ojo, a ver, ¿qué ocurre? Es que hace recursos No estamos quedando sin recursos Tenemos que tenemos muchas necesidades y estas aumentan día tras día Para parar el problema podemos decretar una ley Que nos permita aumentar el número de horas de trabajo Vale, abrir el libro, el libro de leyes Turno prolongado Firmar, trabajar los extra generando descontento Descontento aumenta ligeramente Vale Vale, ¿qué vamos a plantar? Aquí, en este de las... El, el carbón, para que no dejemos de recoger carbón. Eso es súper importante, me parece súper importante. Así que vamos a aprovechar estos primeros turnos que estamos bien, o estos primeros días que estamos bien, que se puede trabajar sin problema, a, a, bueno, a gestionarlo como es debido. Vale, aquí podemos meter... Ah, no. Es que aquí ya están los cinco trabajando. Vale, vale. Pues nada. Es que tenemos que recoger recursos para que podamos continuar. Vale. Metemos ahí otro a recoger madera. Aquí tenemos gente recogiendo madera. Vale. Bajas por enfermedad. Sí, gente que no ha ido a trabajar aquí. Dos ausencias por enfermedad. Vale, pero bueno, tenemos aquí a los médicos O sea, deberían trabajar bastante bien Estado... Uy, ¿esto qué es? Tiene un hogar Esta persona no dispone de un techo bajo el que dormir Cuesta mucho sacar las carpas 10 de madera Vale, vamos a plantar otra Aquí al lado del puesto médico Vale Vamos a plantar esa ahí Vale, bueno, son las 9 de la mañana, estamos bien La comida es que no para de bajar, eh A pesar de que tengamos aquí 15 personitas O sea, sí, exacto, las 15 personas Y sí que todas puedan traer comida Reservas de cajones de madera agotadas Estas, oh, vale Ok, ¿dónde hay Cajones de madera, pila de carbón? No hay más Cajones de madera, ok Vale, pues nada, vamos a meter aquí Esas 13 personas al otro lado Vale, hemos investigado la baliza, perfecto Ahora, vamos a esperar Recursos, equipación de cazadores Vale, vamos a meter esto para que la gente Continúe trabajando Pero vamos Para mejorar la cantidad de comida Que traemos, Eso es súper importante Bien, y la, la generación de raciones Es muy buena, muy buena, me gusta Me gusta, vale Dos, seguimos, ok, la extracción De carbón está bien, la extracción de madera Está bien Tenemos que continuar con ello Pero bueno, poco a poco el taller funciona. Mola un montón el taller, eh. Con los muelles. Aquí sus, sus cosas. Pues esto no, no deja de ser un pez con una polea. De vez en cuando sale <ríe> fuego azul de la chimenea. Está muy guay. Mola mucho. La verdad es que no. Me dio pena, tío, que se nos fuera tanto, tanto la partida. Eh, vale, 34. Reserva de pilas de carbón agotadas. ¿Dónde? Vale, ok. Pues pillamos est Pillamos estas. De aquí. Vale, vale, vale, vale, vale. Ok, ahora vamos a construir la baliza. ¿Dónde está? Salud, comida, recursos, tecnología, la baliza. Perfecto. Vale, la vamos a plantar aquí. hoy ¿Oh, no hay calles? Ah, claro. Vale, pues vale. Primero vamos a construir una carreterita aquí. Bueno, vamos a... Sí, exacto. Simplemente vamos a estirar un poquito... Y con esto ya vamos a meter la baliza aquí. que en construcción? Vale, bueno, está bien. Venga. Ahora la gente en el tiempo libre se dedica a construir. ¡Uh! ¿Qué ha ocurrido aquí? Durmiendo al raso. Protesta de la vivienda. Algunos de, nuestros, de los nuestros protestan por la falta de vivienda. Ayer pasó la noche al raso y no fue la primera vez. Quieren que te ocupes de ello inmediatamente. Techo para 15 personas. Eso son dos viviendas, ¿eh? Tendrás un día para construir viviendas mejores que una carpa para 15 personas. Vale, bueno, pues nada. Construiremos dos viviendas. Construimos dos carpas. Vale, una aquí. ¿Qué ocupan las carpas? A 10 de madera requieren las carpas. Vale, bueno, pondremos la otra carpa y ya está. Pues es posible que haya personas hambrientas. Ah, vale, digo... Vale, baliza construida Ya no estamos perdidos y cegados De ahora en adelante nuestra gente podrá subir en, la, en los páramos helados que nos rodean tierra helada Vale, y esta fue la, la cinemática de, de la extracción de la baliza ¡Buah! Hemos acelerado un montón, ¿eh? claro Yendo a lo que teníamos que ir Sabiendo que tenemos que construir Ahora es pa, pa, pa, pa, pa Y a partir de aquí vamos a tener la exploración Del... Claro, vamos a priorizar... El hecho de ir a buscar a esa gente... A estos de aquí... La expedición perdida... Y ya con eso... Nuestra ciudad... Vale, volvemos... Y ya con eso... Eh, estaremos... Claro, en un, una zona nueva que no habíamos estado antes... Vale, vamos a hacer que pase la noche... Ojo, ¿qué ocurre aquí? Listos para la búsqueda... La gente vitoriamente mientras el globo de observación gigante... Asciende sobre la ciudad... Todo el mundo se siente orgulloso del trabajo que han realizado... Para hacer posible esta proeza... Varios voluntarios han llevado... Han hecho cola para ofrecerse a buscar a nuestra gente perdida en tierra helada. La mujer que vino hace un rato se encuentra entre ellos. Vale. Vale, vale, vale. Eso está muy bien para nosotros. Vale, ¿ahora qué es? Ah, bueno, vale, es de noche y la gente está de tiempo libre. No tenemos madera, es una lástima. Pero bueno, iremos a por ello. Uy, aquí ocurre tres ausencias por enfermedad en la cabaña de cazadores. Me lo creo. ¿El taller cómo estamos? A ah, 81% de las.. De las de estas de cazadores. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, bueno, estamos pasando la noche a toda prisa. Uf, ahora el problema que vamos a tener. Vale, hay que activar el generador, se necesitan trabajadores, hay mucho por hacer y, hay, y no hay manos suficientes para ello. Podríamos abordar el problema rápidamente poniendo a los niños a trabajar. Eh, ahora no. No, bajo ningún concepto meteremos niños a trabajar. Ah, uy. Claro, es que estos son todos los tutoriales que nos hemos pasado y la baliza, bueno, esto ya lo vimos. Vale, ok. Vamos a poner el sobre rendimiento ahora cuando nos sea requerido. Pero lo siguiente es, nada, acumular madera. Vamos a meter aquí cajones de madera. Un turno de 24 horas. turno de... Bueno, 24 no. De 6 a 8. Y vamos a activar aquí el sobre rendimiento. Eso es. Miedo tengo un poco de... Del frío Porque esta ola de frío es... Son tres días de ola de frío Vale, el comedor hay que sustituirlo Porque el comedor si está aquí no está operativo Vale ¿Lo podemos desmantelar? No recuerdo cómo se hacía Almacén de trabajadores Ah, aquí, aquí Vale, ya hemos investigado el equipo de cazadores Perfecto Ahora, aquí Desmantelar edificio ¿Esto se puede desmantelar? Más 15 de madera Oh, y me lo dan completo porque si no me equivoco, el comedor va... Ah, no, no, no. Tengo una pequeña pérdida de madera. Vale, ok. El comedor va aquí. Sin duda. Vale, bueno. Hemos tenido una pérdida de madera por no... Por no ser del todo previsores y no estar del todo atentos. Pero bueno. Árbol tecnológico. ¿Qué más vamos a, a sacar? Uf, yo creo que el aserradero... O, o el aserradero... O el tambor de extracción, que es lo que más nos va a costar. Vale, vamos a meter aquí, en el aserradero. Vamos a invertir esos 10 de madera. Vale, vale, vale, vale. Bueno, no, no, ahora, ahora mismo no es... Es que no es necesario, no lo no queremos. Vamos a quitar a toda la gente de aquí y vamos a redistribuirla. Vale, aquí Vale, al puesto médico Perfecto ¿Dónde más podemos mandarlos a trabajar? De momento es que no hay sitio para mandarlos a trabajar Uy Vale, uh, que acaba de ocurrir Congelación Uno de los miembros de la población resulta herido de gravedad a causa de la congelación La situación se repetirá si la gente sigue trabajando bajo este frío Tenemos que hacer algo al respecto tratamientos radicales vale, vamos a abrir vamos a meter tratamientos radicales igual que estábamos igual que estábamos vale vale, descontento y esperanza ok, solo espero que no me corte la pierna si que hay que enfermo ja, pues lo vas a flipar vale, ok, si sí, el taller no está operativo porque no hay nada que investigar vale, acero estamos sacando de sobre oh, oh, oh, oh. vale, vale, la baliza, ya tenemos esos 40 se requiere al menos 5 ciudadanos disponibles vale, vamos a quitar ciudadanos de aquí, no quiero mandar ingenieros eso lo tengo claro vale, ya tenemos esos 5 ciudadanos, uy ¿por qué? ¿Hay que, hay que asignar trabajadores aquí vale, ahora sí crear un nuevo equipo de exploración Perfecto Y los... Uy Los vamos a mandar aquí Esperando Uy, ¿cómo los enviamos aquí Camino a la expedición perdida Vale Vale, o sea, ya están de camino para allá Vale, vale Me gusta Me gusta Vale, vamos a meter otra carpa Porque lo estaba pidiendo la gente Aquí, perfecto. Y con eso creo que ya hemos cerrado el círculo central. Me gusta. ¿Qué es esto? Ah, el comedor, es verdad. Vale, vale, vale, vale, perfecto. ¿Por qué esto no? Estas estaciones han sido clausuradas. Esperando a trabajadores. Vale, bueno. Tiempo al tiempo. Vale, vamos a frenar un poquito el sobrecalentamiento, diría yo. Vale, vamos a volver a meter... Uh... Promesa de refugio cumplida. Todo el mundo se siente aliviado viviendo bajo techo, pero por muy endeble que este sea. Vale, perfecto. Vale, vamos a volver a meter a la gente aquí. Vale, perfecto. Y vamos a investigar a los recursos, el aserradero, porque tiene pinta de que nos vamos a quedar sin eh, sin madera dentro de poco. Que estamos abusando bastante, estamos extrayendo bastante madera. Y nos va a hacer mucha falta. 0%. Uy, investigación detenida. ¿Por qué razón? Ah, vale, porque ya se ha pasado la hora de trabajo. Digo, ¿what? ¿Por qué razón? Vale, nada. Ahora esperamos a la expedición. Tres horitas les quedan. ¿Esto cómo vamos? Sobre rendimiento. ¿Y ¿Cómo va la gente? Está, es que está muy bien, tío. Lo hemos construido genial. Pero genial, genial. Vale. Sobre rendimiento. Vamos a hacer que baje para aumentar un poquito. Sube el descontento. Wow, ¿por qué? Dos de trabajo extra. Bueno, a ver, hay que entenderlo, ¿no? ¿Dónde estamos sacando aquí trabajo extra? Vale, vamos a quitarlo. Aquí no. Aquí sí. Vale, bueno. Ok. Los exploradores han llegado a las... Coloración perdida. Vale. Cuando lleguen a una ubicación no explorada, los exploradores permanecerán a la espera de órdenes. Para darles órdenes, haz clic en el icono resaltado, ¿vale? Clic en el icono oh. Los exploradores necesitarán A menudo una decisión por tu parte Sobre qué hacer con las cosas que descubran Nota, los exploradores cargan con los recursos que encuentran Así que para poder usarlos tendrás que enviar a los exploradores De vuelta a la ciudad y esperar a que lleguen Vale, ok, pues entonces Clicamos aquí, supervivientes Oigo El resto de nuestra expedición levantó aquí Un campamento, ya que están demasiado acostumbrados Cansados para continuar, deberíamos escultarlos hasta la ciudad Explorar un feliz encuentro. Encontramos en el campamento que vislumbramos entre la ventisca de nieve un coro de voces entusi entusiastas que nos da la bienvenida. Gracias a Dios que nos habéis encontrado. Llevamos días vagando sin rumbo, hasta que nos quedamos sin fuerzas para seguir avanzando. De no ser por vosotros habríamos muerto de hambre en poco tiempo. Un grupo de niños y adultos nos rodea. Todos con sus petates dispuestos y listos para partir. Lugares del accidente, refugio resistente. uh, Escoltar a los supervivientes a la ciudad. Enviar a los supervivientes a la ciudad. Los supervivientes podrán ir rumbo a la ciudad por sus propios medios. Tardar más en llegar y puede que algunos de ellos mueran por el camino. No, no, no. Vamos a escoltarlos y que se vengan con nosotros. Vale, ¿aquí qué tenemos? Varios vehículos destruidos. no hay rastro de vida. Probablemente se trate de nuestra maquinaria. ¿Y aquí? Una inmensa construcción cilíndrica se erige sobre una pequeña colina. La bandera del Reino Unido de sobre ella, pero no vemos rastro de actividad. Wow. Vale. Sobre el rendimiento del generador No le quites el ojo al medidor Pero también será su presión Vale Vale, 65% Nada, nos queda un par de días O sea, no, nos queda un poco de día Vamos a volver a activarlo Y ya está, con eso aumenta en 4 horas Los tenemos aquí, maravilloso Así que nosotros conocida hasta llegar a la ubicación ya rastreada Vale Tarda la mitad, tarda la mitad en volver. Eso está muy bien, muy bien. Me gusta mucho. Vale, ok. Ahora, pues nada, ahora hemos rescatado a los supervivientes. Ahora nos queda ver cómo evolucionamos a partir de aquí. Yo creo que vamos a cerrar el capítulo. Vamos a esperar a que lleguen. Y con eso cerraremos el capítulo. Estamos mejorando el aserradero para empezar a sacar. Eh, literalmente, madera de aquí, de las zonas de, de madera. Y habrá que hacer lo mismo. ahora No podemos darnos tregua. Vale, sí, bueno, recogemos recursos, está bien. Y vamos a tener que hacer lo mismo con el carbón y los yacimientos de hierro. Los núcleos de vapor, ah, tendremos que ver para qué los vamos a usar. Pero uf, el, lo que me preocupa un poco es la comida. Que a lo mejor necesitamos más cabañas de cazadores para mandar más gente. Hombre, en verdad me estaría bien, ¿eh? 20 de madera Vamos a plantar uno Aquí a la de la baliza Sí, me parece bien porque como ya tenemos eh, Calle construida Ni tan mal, o sea, no se pasa frío aquí Aislamiento del edificio Vale, sí, sí, no, esto sin problema la verdad Tiempo libre, vale, la gente está chillita pues es que tendremos que mandar más gente a... ¡Ojo! Vale, a trabajar todo el mundo. En 20 minutos llegan... Fua, en verdad, toda la noche, ¿sabes? La inspección... Eh, unidad número 1 ha regresado salvo la ciudad. Tra 22 trabajadores, 10 ingenieros, 4 niños. Podemos disolver a los exploradores en la baliza o enviarnos de vuelta a tierra helada. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Toda la gente! ¡Vale! Vale, vale, vale, vale, los tenemos aquí. ¿Por dónde bajan? Gente de nuestro convoy. Reuniones. Resulta alentador ver las familias reunidas después de haber pasado por tantas penurias. Pero no deberían haber otros asentamientos a los alrededores. Hace mucho tiempo que las primeras expediciones partieron hacia Londres. Supongo que estarán bien establecidos a estas alturas. Seguro que nos ayudan a seguir adelante. Buscaremos a los demás. Vale. Ok, vamos a coger la baliza esperando Nuestro hogar El único refugio de este frío mortal Nuestras esperanzas viven o mueren con ella Cueva sombría, 15 horas para llegar Nos ha parecido ver un débil hilo de humo Que salía de su interior Pero ya ha desaparecido eh, Vale Oh, es que es, es, es feo el menú de, de la exploración, ¿eh? No me gusta. Queda muy raro. Vale, 46 personas sin sin casa. Nuestra gente ha encontrado un rastro que lleva hacia algún lugar del páramo. Deberíamos seguirlo. Tenemos que encontrar otras personas para pedirles ayuda y asegurar nuestra supervivencia. Vale, perfecto. Encuentra otro asentamiento. En ello estamos. Ok. Vale, ahora vamos a necesitar mucha más comida. Vamos a necesitar darle cobijo a más gente. Vamos a necesitar... El calor que funcione Porque tenemos enfermos Está frío, pero bueno Visto lo visto, y hecho lo hecho Vale, aquí Vamos a meter 15 personitas Bueno, 10, pers 10 personitas está bien Vale Un uh, uh, uh, uh, nivel crítico Vale, apagamos Sí, vamos a darle un poquito de aire y ya está Pero bueno, lo dicho, lo vamos a dejar por aquí Vamos a parar el capítulo y estamos O sea, hemos avanzado más que en los cuatro capítulos anteriores. O sea, que dice mucho de cómo estamos ya. Ahora faltará pues eso. Organizar los recursos. A ver cómo lo montamos todo. Para empezar a generar nosotros los restos de los recursos. Y así no quedarnos bajo cero. Tenemos más gente y eso está bien. Así que nada. Vamos a pararlo. Y con esto nos despedimos. Recordadlo de siempre. Seguimos en Twitter a los dos. Tanto a Kiko como a mí. Que van a estar los dos en la descripción. Que comentamos un poquito de todo. También, seguidnos en Twitch, abrimos directo normalmente todos los miércoles sobre las 7, 7 y media y ya, eh, estamos ahí charlando un ratito con vosotros y jugamos a lo que surja. También, por último, recordar suscribiros a este canal de YouTube, estamos haciendo contenido diario de calidad y cada día mejor gracias por vuestro apoyo. Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego, adiós.